Bienvenidos, empecemos una nueva semana de estudio en la cual abordaremos al respecto de las ecuaciones. Para empezar con el estudio de las ecuaciones es necesario hacernos estas interrogantes. ¿Por qué es importante estudiar las ecuaciones? ¿Para qué sirven las ecuaciones? En la vida cotidiana, ¿dónde usamos las ecuaciones? ¿Has utilizado ecuaciones en alguna actividad de tu vida diaria? Las ecuaciones son la parte más básica de las matemáticas. Una ecuación es una igualdad en la cual participan algunas cantidades desconocidas, llamadas variables, en general designadas por letras, a las cuales se las denomina incógnitas. Por ejemplo, contar es resolver una ecuación. Cuando digo que un tiktoker tiene el doble de seguidores que otro, estoy estableciendo una igualdad, que compara y relaciona la cantidad de seguidores de dos tiktokers. En la vida cotidiana, siempre estamos usando las ecuaciones. Por ejemplo, cuando queremos decidirnos por un plan de telefonía móvil, las operadoras nos muestran diversas configuraciones que al final se pueden traducir en ecuaciones. En el presente curso abordaremos las ecuaciones algebraicas, las cuales se forman de la combinación de uno o más términos algebraicos separados por el símbolo de igualdad. Dentro de las ecuaciones algebraicas se tienen los siguientes tipos. Tenemos las ecuaciones algebraicas polinómicas que pueden ser racionales e irracionales. Dentro de las racionales tenemos las ecuaciones enteras y fraccionarias. Y algunos ejemplos de estos dos tipos pueden ser las ecuaciones lineales, cuadráticas, entre otras. Si la ecuación tiene una sola cantidad desconocida, se dice que es una ecuación con una incógnita. Y si esta incógnita está afectada por las operaciones de suma, resta, producto, potencia o cociente, se la denomina ecuación algebraica racional. Como por ejemplo, 3x menos 1 es igual a x más 2. Una ecuación algebraica racional es entera si la incógnita no está en ningún denominador mientras que una fraccionaria es cuando la variable está en el denominador. A continuación, abordamos las ecuaciones lineales. En el gráfico podemos observar el proceso de resolución de una ecuación lineal. También conocidas como ecuaciones de primer grado, ya que la potencia más alta de la variable es la unidad. Mediante este tipo de ecuaciones se pueden modelar ventas, compras, calcular la apreciación y depreciación de bienes, entre otros aspectos. Gráficamente, una ecuación lineal se asocia con una recta. Ahora continuamos con las ecuaciones cuadráticas, las cuales tienen la forma AX cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y a debe ser distinto de 0. La ecuación cuadrática es usada en la ciencia, negocios e ingeniería. La parábola que se forma puede describir trayectorias al lanzar objetos. También está presente en el diseño de estructuras arquitectónicas como puentes, edificios, así como en el tendido de cables. Este tipo de ecuaciones también permite predecir estados financieros por los resultados de pérdidas y ganancias, ya que se pueden graficar valores máximos y mínimos. Existen varios métodos para resolver las ecuaciones cuadráticas, escogerlo dependerá del tipo de ecuación cuadrática que va a resolver a continuación abordamos las ecuaciones exponenciales y logarítmicas en una ecuación exponencial es aquella que tiene el exponente una incógnita como puede ser el ejemplo 2 elevado a la 3x igual a 7 y en una ecuación logarítmica es aquella que incluye en la expresión un incógnita, como puede ser el caso de 2 por logaritmo natural de x más 4 igual a 5 podemos observar que en una ecuación exponencial la variable está presente en el exponente a diferencia de los otros tipos de ecuaciones donde la variable está presente en la base en las ecuaciones logarítmicas está presente la utilización de los logaritmos ya sean los de base a o los logaritmos naturales. Finalmente, se presenta un ejemplo de ecuación algebraica racional fraccionaria. Como se puede observar, este tipo de ecuación se da cuando la incógnita está en algún denominador, es decir, cuando la variable se encuentra presente en el denominador de la ecuación. Y para resolver este tipo de ecuaciones, se debe tener en cuenta el tipo de fracción que forma la ecuación. De esta forma, con el estudio de esta temática, podrá aplicar las ecuaciones en la resolución de problemas cotidianos de la vida real, de una forma entendible, amena y motivante, rompiendo esquemas tradicionales. Hasta pronto.